Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos, ¿verdad? En medio de, de este tiempo también tan especial, ¿verdad? Pero Dios tiene cuidado y Dios tiene control de todo. Pues vamos a la palabra que Dios me puso para compartir con ustedes en medio del tema, el tema que estamos viendo de los temas anteriores de los enemigos que tenemos en contra de el amor de nuestro corazón. Dios me dio esta palabra, ¿verdad? Y, y es así como un paréntesis y se las se las comparto porque pues Dios quería que la, que la recibiésemos esta mañana y el título de esta palabra es el Evangelio y el reino de Dios. El Evangelio y el reino de Dios. Y esto vino eh, a colación porque estas dos semanas pasadas meditamos en el Evangelio de Marcos. ¿verdad? Y pues como todos los Evangelios hablan de la, del ministerio terrenal de Jesús de la obra que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, que es la obra más impresionante que un ser humano, que una persona, él era Dios, pero también era un ser humano, haya hecho en esta tierra. La vida de Jesús duró tres años, bueno, el ministerio, perdón, él vivió 33 años y medio, más o menos, pero su ministerio duró tres años y en tres años hizo algo que nadie ha hecho ni hará, dividir la historia de la humanidad y traer el mensaje más glorioso que cualquier ser humano puede recibir y escuchar en su tiempo de vida en la tierra. Y es el Evangelio. Y en el capítulo 1 de Marcos, Marcos eh, 14 y 15, dice lo siguiente, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué vino predicando? El Evangelio del Reino de Dios. De hecho, la predicación del Reino fue el tema más importante para Jesús en esta tierra. Jesús siempre enfocó su enseñanza y su predicación hacia el reino de Dios. Y aquí dice, ¿verdad?, que él anduvo en Galilea, vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Ahora, Vamos a ir viendo esta mañana qué es el Evangelio para que nos quede claro, ¿verdad? El Evangelio es el mensaje de salvación de Dios para el hombre pecador. Ahora, no es un mensaje de salvación, es el mensaje de salvación. No hay otro mensaje para el hombre más que el Evangelio el evangelio conlleva absolutamente toda la cobertura de la necesidad completa del hombre los ricos necesitan el evangelio los pobres necesitan el evangelio los afligidos necesitan el evangelio los poderosos entre comillas necesitan el evangelio los abandonados, los traicionados todos necesitan el el Evangelio, porque es el único mensaje de esperanza y de salvación para el hombre pecador. En Romanos 1.16 Pablo escribió, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de haber creído en el Evangelio, de haber recibido el Evangelio, porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. El evangelio enseña a los hombres e instruye como lo acabamos de leer ahorita a los hombres acerca del reino de Dios. Por eso Jesús andaba predicando el evangelio del reino porque el evangelio nos instruye y nos conduce a vivir bajo el reino de Dios en Mateo 4 si nos podemos ir a Mateo 4 15 al 19 dice algo muy interesante tierra de Sabulón y tierra de Neftalí estoy en Mateo 4 15 Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. Ponle tu región ahí. Ponle tu pueblo, el nombre de tu colonia ahí. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué? Por el Evangelio. La familia asentada en tinieblas, no importa la posición social que tenga vio gran luz y a los asentados así estábamos todos nosotros a los asentados en región de sombra de muerte cuando nosotros llegamos aquí hace 22 años casi cuando estábamos viviendo allá en la parte de arriba del cerro en la noche yo sentía que el espíritu que había gobernado este lugar Llegaba y me decía, lárgate de aquí, porque este pueblo ha permanecido en tinieblas por siglos. Así vivían todos los reinos. Dice ahí, desde entonces, estoy en Mateo 4, 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos, ¿qué?, se ha acercado el evangelio nos acerca al reino de dios ahora hay una diferencia entre los términos que la biblia usa uno es el reino de los cielos y otro es el reino de dios es lo mismo pero son diferentes el reino de los cielos como ya lo hemos visto se refiere a el lugar de la habitación de Dios en el tercer cielo. O sea, hay un lugar que la Biblia le llama el tercer cielo, en donde Dios tiene su trono y su gobierno es absoluto. Ahí no hay absolutamente nadie que, que diga, no, oh, no, todo está bajo el gobierno absoluto de Dios. Es, es un lugar inaccesible para el ser humano. Bueno, al apóstol Pablo se le permitió ir ahí, ¿verdad?, Primero, en segunda de Corintios 12, 2, Pablo dice, yo no sé cómo, pero yo estuve ahí, del espíritu, en el cuerpo, yo no sé, yo estuve ahí. Y no les puedo platicar nada de lo que vi, porque no entendí nada, todo es glorioso, demasiado glorioso, no se los puedo describir, dice Pablo. Ahora, ¿qué es el reino de Dios?, el reino de Dios es una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. El evangelio establece el reino de los cielos en el reino de Dios en la tierra. Aquí leímos que en Mateo 4.17 Jesús le dice a los hombres arrepiéntanse porque el reino de los cielos el gobierno de dios del cielo ha bajado a la tierra originalmente dios tenía el propósito de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra para eso puso a Adán en la tierra. Quería que Adán fuese un representante, un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Le dio dominio sobre todas las cosas, ¿verdad? Le dio señorío sobre la creación y lo puso ahí con ese gran privilegio que él representara a Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra... Nos dice la Biblia, ¿verdad? Lo hemos visto en varios pasajes, Ezequiel 14, Isaías 14, Ezequiel 28, nos habla de que Satanás ya estaba en la tierra, por eso dice Génesis 1, 1, 2, que la tierra quedó, ¿cómo? Desordenada y vacía. Pero nosotros sabemos el, el desenlace de esto, ¿verdad? Adán, el primer Adán que Dios puso en la tierra, Fracasó porque se sometió a la voluntad del enemigo de Dios algo importante el reino de Dios es contrario al reino de las tinieblas y el evangelio cuando llega establece el reino de Dios y echa fuera el reino de las tinieblas cuando llega el reino de Dios el reino de las tinieblas se desvanece una casa donde gobernaba el reino de las tinieblas aceptan el evangelio y el reino de dios se establece ahí y el reino de las tinieblas retrocede decíamos la, la semana pasada es, es una lucha verdad entre el reino de los cielos el reino de las tinieblas y es recíproco lo que es relativo lo que uno avanza, el otro lo retrocede. Lo que uno gana, el otro lo pierde. ¿Verdad? La Biblia nos dice que hubo un segundo Adán. El primer Adán fracasó. Pero Dios puso otro Adán. Y es Jesucristo mismo, el segundo Adán. Primera de Corintios 15, 45. Pablo lo llama el postrer Adán y era Dios mismo hecho hombre entonces la misión del Señor Jesucristo al venir a la tierra y hacerse hombre fue la de traer el reino de los cielos a la tierra como fue su voluntad desde un principio con el primer Adán y en Mateo capítulo 6, Jesús le dijo a los discípulos el modelo de la oración, el Padre Nuestro, ¿verdad? Y el Padre Nuestro, obviamente que no es para que lo repitamos, Padre Nuestro que estás en los cielos santificados, así como eso no tiene absolutamente ningún sentido, es un modelo, porque nos dice cómo tenemos que orar al Padre y dice el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo ustedes pues van a orar así cuando vayan a su cuarto de oración dice Padre nuestro que estás en donde en los cielos en el tercer cielo ahí está el Padre santificado sea tu nombre venga tu reino, fíjese esta es una oración que solamente puede hacer una persona que ya recibió el evangelio y el reino de Dios se ha establecido en su corazón por eso dice aquí verdad cuando una persona llega a su trabajo, a su oficina llega ahí y empieza a pedirle a Dios que establezca su reino en esa oficina porque ya hay un representante del, del cielo en esa oficina. Vas a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a esta oficina, a este taller, a esta fábrica, a esta empresa, a esta casa, a este terreno, ¿verdad? Venga tu reino, dice Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora vamos a brincarnos hasta el 13, ¿verdad? Porque quiero que veamos tres elementos del reino, tres componentes esenciales del reino. Y Jesús nos dice: Mira. Vas a orar y le vas a pedir al Padre, no nos metas en tentación. ¿Qué significa eso? Bueno, le decimos al Señor, Señor, tú sabes que yo soy débil en tal área, yo te pido que me ayudes para que yo no caiga en, en esa tentación. O sea, tenemos que pedirle a Dios la ayuda para vencer la tentación. Mas líbranos del mal, guárdanos del mal, Señor, porque hay mucho mal por todos lados. Y luego dice algo interesante y poderoso, dice, porque tuyo es que el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tres elementos esenciales que establece el Evangelio. Y lo primero que establece es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, en otras palabras, el reino de Dios es el gobierno soberano de Dios en el cielo, establecido en la tierra, en el corazón del hombre. Ese es el reino de Dios. El gobierno soberano del cielo, los ángeles se someten a Dios en el cielo absolutamente, todo es perfección. Bueno, cuando baja la tierra y el reino se establece en la tierra, se va a establecer en el corazón de una persona que somete su voluntad a la voluntad de Dios como lo es en el cielo. En el cielo la obediencia es absoluta a Dios, en la tierra no. En la tierra hay rebelión en, eh, eh, eh, en medio del mundo que vivimos. Hay una rebelión contra Dios. Solo cuando el hombre se somete al Evangelio y se arrepiente, fíjese, hay dos formas en las que podemos entrar al reino. La primera... Bueno, una es consecuencia de la otra. La primera es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle perdón porque teníamos el espíritu de Adán y estábamos en rebelión contra Dios y nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, ¿verdad? Arrepentidos. Tanto Juan el Bautista como Jesús decían, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y en Juan capítulo 3, versículo 5 Jesús le dijo a Nicodemo Nicodemo si no naces de nuevo versículo 3 perdón el capítulo 3 de Juan versículo 3 Jesús le dice a Nicodemo de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios y en el 5 le dice otra vez, de cierto te digo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, volvamos a Mateo. Y el segundo elemento que dice, porque tuyo es el reino y el poder. ¿Qué es el poder? es la capacidad del cielo para establecer el reino en la tierra. Ejemplo, el gobierno de Jalisco tiene una infraestructura militar bélica, por así decirle, que lo respalda para hacer cumplir la ley y la justicia en el estado de Jalisco. Ningún gobierno en la tierra puede imponer la justicia, hacer que se ejecuten las leyes si no tiene un poder que lo respalde, ¿verdad? Se reirían la gente, ¿verdad? Los rebeldes contra el gobierno, dirían, pues, hazme lo que quieras. Pero detrás, usted ve un policía y tiene un escudito aquí, ¿verdad? Detrás de ese escudito… Hay un montón de gente, hay patrullas, hay armamento, o sea, lo cumples o lo cumples. De la misma forma el cielo, el gobierno de Dios, el reino de Dios en la tierra tiene el poder y la autoridad de Dios para hacer que se cumpla y se establezca el reino de Dios en la tierra casi nada porque tuyo es el poder y hablamos de un poder absoluto sobrenatural verdad ahora ¿qué es la gloria la gloria es la atmósfera celestial de la presencia de Dios en el cielo fíjense en Ezequiel 43 4 y 5 Ezequiel 43 4 y 5 Ezequiel describe cuando la gloria del Señor llega al templo dice Ezequiel 43 y la gloria de Jehová entró por, en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente acuérdense del oriente todas las cosas que vienen de Dios para el hombre vienen por el oriente dice y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. He aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. En, primera, en Juan capítulo 1. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14. El apóstol Juan escribe en el Evangelio. Y aquel verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y luego dice... Y vimos su gloria. ¿Qué es la gloria? Es la belleza de la presencia de Dios. Nosotros podemos empezar a clamar porque Dios llena esta casa con su gloria. Y vamos a experimentar el, la atmósfera del cielo en la tierra. De hecho una casa una oficina donde hay un representante del cielo que clama para que la gloria baje a ese lugar, ese lugar se va a convertir en, una, en un pedazo del cielo. ¿Sí lo creo o no? ¿Alguien ha experimentado algo así, un poquito de la gloria de Dios? Cuando nosotros oramos, tenemos un tiempo de adoración, cuando estamos clamando, Señor, te alabamos, que tú te establezcas en este lugar, Señor, que baje la atmósfera del cielo. ¿Sabes? La presencia de Dios trae la gloria de Dios. Esta semana pasadas, estas dos semanas pasadas, meditamos que el Evangelio se siembra, ¿se acuerdan? Ahí en Marcos 4. Y vamos ahí, dice... Lo leímos, dice Marcos 4, versículo 3 dice aquí el sembrador salió a sembrar. O sea, imagínense al Señor hablándole a la gente ahí, ¿verdad? Un montón de gente escuchándolo y luego dice el sembrador salió a sembrar. El evangelio se siembra como una semilla, es una semilla de vida, qué es la palabra de Dios. Este libro es un libro que tiene vida, o sea, no es un libro de historia, puede ser un libro de historia, pero es más que un libro de historia, es un libro que tiene vida. Usted siembra la palabra, usted cuando comparte el evangelio con alguien usted no le cuenta historias verdad de, de, de fábulas usted le habla de la biblia le habla de la palabra y está sembrando en el corazón de esa persona semilla de vida ahora vimos también que la tierra en donde cae esa semilla ¿qué es el corazón del hombre El corazón del hombre, ¿verdad? Y vimos que había cuatro tipos de semillas, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? La primera, ¿cuál era? Junto al camino La segunda Los pedregales, ¿verdad? Y cada una tiene su significado ahí en Lucas 4 La tercera Los espinos Y la cuarta ¿Cuál es? La buena tierra, ¿verdad? Cuando la semilla de la palabra cae en buena tierra, ¿qué sucede? Se establece el reino de Dios en ese corazón, en la tierra. Cuando esa palabra cae en buena tierra, ¿cuántos son buena tierra aquí? Levante su mano, dígale, yo soy buena tierra. El evangelio llegó y se quedó. Yo lo abracé, yo lo creí. Ahora, cuando el hombre y la mujer abrazan el evangelio, comienzan a vivir, de en ese momento en adelante, bajo el reino de Dios. Y absolutamente todo lo que hagan, a partir de ese momento lo deben hacer para el reino de Dios y para su gloria. Si estudian ya no estudian para su propio proyecto personal, ¿verdad? Ya no ya no es que yo pienso, yo creo, yo tengo sueños, ¿verdad? Vamos a cambiar los sueños. ¿Por qué? Porque es lo mejor que nos puede suceder en la tierra abrazar el reino de dios y el propósito de dios porque fuiste creado por dios y para sus propósitos no para que lo que tú lo que se te ocurra verdad si trabajan los que trabajan los que trabajamos trabajamos para el reino de dios si tienen hijos los hijos no simplemente vienen a la tierra verdad para que estudien una carrera, sean exitosos, tengan mucho dinero, compren una casota, un carrote, ¿verdad? No, si Dios te da hijos, esos hijos deben servir y vivir para el reino de Dios. ¿Sí lo entiende o no? Todo lo que hacemos de, de ahora adelante, fíjese, ¿por qué? Mateo 6, 33, ¿quién se lo sabe de memoria? Mas buscad. ¿Qué? Primeramente O sea, el reino no puede ocupar un segundo lugar Si ocupa un segundo lugar en tu vida vas, vas a sufrir mucho Vas a padecer mucho Porque el reino tiene todos los recursos del cielo Para lo que tú necesitas hacer en la tierra si tú vives con el reino en segundo lugar tú vas a buscar tus propios recursos que son muy miserables pero si tú vives para el reino seas un ama de casa seas un trabajador de tal parte lo que hagas el reino de Dios va a suplir absolutamente todo lo que se requiera para hacer lo que tienes que hacer para el reino de Dios si tienes que ir a China de misionero te vas a ir a China, Dios va a pagar. Lo... Mire, ahí, ahí tengo un sobrino y, y este, él te, este brother está de misionero en Tanzania. Ay, viene el ingrato, ¿verdad? Ya estuvo, ya viene, ya tuvo quién sabe cuántos hijos, ya le perdí la cuenta. ¿Cuántos tiene? Cuatro, tres, tres. Amén. Este... ¿Y ¿Quién, quién? ¿Quién? Ok. Déjame le digo una cosa. Ahí tengo una foto, luego se las enseño. Cuando se fue la primera vez, llevaba un sobrecarga de equipaje. Puso sus maletas así, el ingrato, ¿verdad? Como unas 40 maletas. No le cobraron un peso. De, de sobrepeso en el avión donde se fue no sé tenía una tarjetita o algo así el es caso que es que se llevó hasta el perro el gato el perico verdad y antes de irse a Tanzania el señor le regaló porque es chilangón verdad me dice no tío me regalaron una semana sabes en dónde se fue a vacacionar antes de irse a Tanzania a Dubai le, le prestaron un departamento de superlujo en un décimo piso. Una semana. ¿Quién ha estado en Dubai? Levante la mano. Yo no he estado en Dubai. Bueno, da envidia, dijo, oye, brother, ¿cómo le haces? Es el reino de Dios. Y, y no lo estoy tomando por el lado de la prosperidad, o no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no me malinterprete, ¿verdad? Dice Mateo 6.33: 33, más buscá primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Ah, ¿sabe qué le prestaron? Un departamento en Vallarta de lujo también. Él vive en Chihuahua. Un brother le prestó su avioneta para que se fuera de Chihuahua a Vallarta lo dejó una semana y luego se regresó a Chihuahua. El mismo brother fue por él, en la avioneta, y lo regresó a Chihuahua. O sea, ¿a quién le han dado eso, ese lujo a mí? No, todavía no. Dice, y, ¿y todas estas cosas o serán añadidas? Escuche esto. Ninguno que vive bajo el reino de Dios... Y no, no me quiero escuchar vano, ¿eh? o sea, no quiero de, de, de decirle es que si tú estás en el reino vas a ser millonario y vas a traer un supercarral. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Vas a tener todo lo que necesites. Y si lo que necesitas es irte una semana a Nueva York porque Dios quiere que te vayas y te… lo vas a tener, o sea… Servimos al Señor, ¿verdad? Entonces, fíjese: ninguno que vive bajo el reino de Dios va a carecer de vida, dirección y provisión de Dios. Si tus hijos viven bajo el reino de Dios, nunca andarán con necesidad. ¿Por qué pasa tanta necesidad a la gente? Porque se sale del reino Jesús Dijo que el reino de Dios Le dijo a Nicodemo Ahí en Juan 3.3 De cierto te digo Nicodemo Que si no naces de nuevo No puedes ver Ver El reino de Dios ¿Qué le dijo? Que no podía qué? Ver el reino de Dios. Ahora, ¿usted quiere ver el reino de Dios en forma visible? ¿Sí lo quiere ver o no? ¿Sí? Volté para su lado, para allá. Y volteé de su lado para allá. El reino de Dios visible en la tierra es la iglesia. Denle un aplauso al Señor. ¿Para qué está la, la iglesia en la tierra? ¿Para qué está la iglesia? ¿Para repartir despensas? ¿Para eso está? No, repartimos despensas, pero no estamos para eso. ¿Para hacer desfiles? Tampoco. Hacemos desfiles, pero no estamos para eso. Estamos para establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios en los corazones de las personas, en los corazones de los hombres, para que la voluntad soberana de Dios se cumpla a través de su reino establecido en el corazón del hombre. No solamente es predicar el Evangelio, no, es que los hombres se sometan al gobierno de Dios y se cumpla así el propósito eterno de Dios en la tierra, mire si aquí al lado de nosotros, ahí enfrente que esperemos, claro que no, ¿verdad? vamos a orar que no, pero es una, es una y, suposición Construyesen en un, una sede de la ONU, que, que por cierto yo creo que va a ser la, la, las oficinas del anticristo, la ONU cuando venga el la, arrebatamiento, la ONU va a ser así como que el las oficinas centrales del anticristo ¿verdad? Bueno, imagínense que este va un, un, un mega edificio Con toda la tecnología y toda la atención del mundo, ¿verdad? ¿Sabe? Ellos no nos llegarían ni a los talones No tendrían lo que nosotros tenemos Es la presencia, la gloria y el poder de Dios Dios está presente en su iglesia. Dice el Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos, y se atentos sus oídos al clamor de ellos. échele nomás. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, ¿Verdad? Jeremías 1, 8 al 10. Fíjese lo que le dijo el Señor a Jeremías. Jeremías, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Eso te lo dice a ti, me lo dice a mí, lo dice a la iglesia. Extendió Jehová su mano, estoy en Jeremías 1, 9. Y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto... Mis palabras en tu boca. Versículo 10. Vea lo que dice. Mira que te he puesto en este día sobre qué. Sobre naciones, sobre reinos. Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué? El reino. El reino de Dios, el gobierno de Dios en la tierra. Este pasaje nos enseña, y muchos más, que la iglesia tiene autoridad de influir en la vida del mundo, en la vida natural. Las oraciones de los justos, ¿verdad?, pueden cambiar el destino de un pueblo, el destino de una nación... Y no solamente tienen poder sobre la vida natural, sino también sobre el mundo espiritual. La iglesia tiene el poder, lo vimos la semana pasada, de atar y desatar según la voluntad de Dios. Para plantar y establecer el reino de Dios. El Señor dijo en Hechos 1.8, dice, pero recibirán, ¿qué? Poder el poder del cielo, el respaldo del cielo cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán ¿qué? testigos, un testigo es uno que ha presenciado algo y va y lo comparte con otros, me serán testigos ¿en dónde? en Ajijic, ¿en dónde? Joco, ¿En Chapala, ¿Quién? ¿dónde vives? ¿dónde vives? Las aguilillas, aleluya ¿Eh? Buena vista, cedros Tenemos el poder, recibirán poder Y Jesús en 18.20 de Mateo Mateo 18.20 Fíjese lo que dice, léalo, si lo puede leer, léalo Mateo 18.20 Dice Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre ¿qué dice usted cree que está aquí el señor esta mañana denle un aplauso dígale gracias señor ahí estoy yo en medio de ellos en medio de una pandemia en medio de una crisis en medio de cualquier situación el señor está aquí esta mañana tenemos la gloria de dios de su presencia en Mateo 28, 20, después de decirles, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo, y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego les dice, he aquí, yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Mire, lo más glorioso que tenemos en esta iglesia y en todas las iglesias, pero en esta iglesia, hablo de esta iglesia, ¿sabe qué es? La presencia de Dios. A, a mí me obsesiona esto, me asusta esto. Yo le digo al Señor, jamás te vayas de aquí, Señor. Sería lo más escalofriante y más terrible que le puede pasar a una iglesia. Perder la presencia de Dios. Hay iglesias en donde el Señor ya no está. Ya se fue. Tristemente. Hay iglesias en donde el Señor tiene que estar. ¿Verdad? Porque dice, pues ya les di mi palabra. Ahí voy a estar. Todavía voy a estar ahí. Pero hay iglesias en donde Dios anhela estar. ¿Cuál quiere ser usted? es la última. Decir, Señor, anhelamos tu presencia. Cuando usted venga el domingo o cualquier día que venga a la iglesia, bueno, este lugar donde nos reunimos, ¿verdad?, donde se junta la iglesia, usted venga con esa expectativa de lo que la presencia de Dios va a ser en su vida y en la vida de la iglesia. Eso es lo más glorioso que nosotros hacemos. Por eso Jesús dijo, cuando estén dos o tres reunidos, en mi nombre, no, no, nadie más, no hay otro nombre que nos convoque, no hay otro nombre que nos atraiga para hacer lo que hacemos, el nombre de Jesús. La meditación de Marcos 4, Marcos 4.2 dice algo interesante, dice bueno desde el 1 dice otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente Tanto que entrando él en una barca se sentó en el mar, en ella en el mar Y toda la gente estaba en tierra junto al mar Y el versículo 2 dice y les enseñaba por parábolas muchas cosas ¿Qué les enseñaba? Por parábolas muchas cosas Y luego dice y les decía su doctrina Ahora, aquí vemos que su doctrina ¿Sabe qué era? El Evangelio ¿Y sabe qué era el Evangelio? Cuando Jesús lo predicaba Era él mismo Él era el Evangelio ¿De qué se trata el Evangelio? De historias, de doctrinas, de principios. El Evangelio se trata que el Dios eterno se hizo hombre. Y Él vino a sembrarse como semilla de vida en nosotros. Eso es lo glorioso del Evangelio. No es un mensaje más. No, no es llenarle la casa de la cabeza a alguien verdad y convencerlo ándale vamos a la iglesia no no no no no no. el hijo del hombre la palabra eterna se hizo hombre y él es la semilla de vida que los hombres necesitan tener en su corazón para cambiar su vida en la tierra Eso es lo que tú haces cuando le llevas a otro. Es, el, es la muestra de amor más grande que puedes tener para una persona. Si ves a una persona pobre y le llevas una despensa, está muy bien, muy bonito, un buen detalle. Pero si le llevas el mensaje del Evangelio, le vas a cambiar la vida. Los tristes, los pobres... Los necesitados, los que están cautivos, los que están endemoniados, ¿verdad? Necesitan la semilla de vida en su corazón. Y tú y yo fuimos puestos en esta tierra para llevarla. Es el mensaje más grande que el hombre puede recibir, más glorioso. Si será importante, fíjate, que el Hijo de Dios... El Dios eterno tomó forma humana, bajó a la tierra, se hizo hombre, vivió 33 años de su vida y dedicó su tiempo en la tierra para predicar el Evangelio. Y sí será importante, no se dedicó a construir casas o empresas o, o, o cosas millonarias. Absolutamente él vino a sembrar el Evangelio. Amados santos de Dios Habrá una obra más importante en la tierra que esta Habrá algo más importante un, un trabajo, una empresa, un negocio Más valioso Que darle continuidad a la obra que nuestro Señor vino a hacer a la tierra Dice la palabra Cuán hermosos son los pies De los que anuncian las buenas nuevas Cuántos tienen pies hermosos en este lugar A la iglesia se le delegó ese privilegio De llevar a A todos aquellos El mensaje de vida La reina de Inglaterra le dijo al conocido predicador Carlos H. Spurgeon Le hizo una propuesta interesante y le dijo Deje su pastorado Y venga a ocupar un gran cargo Como mi mano derecha en mi república La reina de Inglaterra El predicador y pastor le dijo le agradezco la oportunidad que me está dando Pero no puedo bajar de puesto La reina le respondió Está usted loco Porque cómo va a comparar un pastorado Con ser canciller de mi república El hermano surjon le dijo Tiene razón mi reina Estaría loco si lo comparo Porque el cargo que usted me ofrece En este mundo Va a tener un fin Pero el llamado que recibí de mi Señor Viene del cielo Y tiene una recompensa eterna Pablo lo llama El llamado al ministerio El supremo llamamiento tú y yo hemos sido llamados a ser portadores del reino de dios a los corazones de los hombres dijo el señor mateo 19 29 cualquiera que haya dejado casas hermanos hermanas o padre o madre o mujeres o hijos tierras por mi nombre recibirá cien veces más y le dará la vida eterna. Ponte de pie ahí donde estás. Si tú te reconoces como un embajador del cielo. Si tú le dices, Señor, yo quiero vivir bajo tu reino. Y he vivido para mis proyectitos, Señor. Para mis planecitos. Pero doy hoy en adelante me declaro como un funcionario como un canciller como un embajador dentro de tu reino Señor oro por cada hombre por cada mujer por cada joven por cada niño de esta iglesia que se constituye por sí mismo bajo tu gobierno bajo tu reino como un servidor dentro del reino Gracias Señor porque tú dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Ayúdanos porque somos tontos y débiles y te necesitamos a ti Señor Te necesitamos para cumplir con la gran comisión de ir y establecer el reino en el corazón de los hombres Despierta en nosotros Señor ese anhelo, ese deseo, ese fuego, esa pasión para poder ir con gozo y representarte y sembrarte como la semilla de vida que le da vida a los corazones de los hombres y los trae bajo el gobierno de Dios. Gracias Señor por tu palabra. La creemos y la abrazamos porque somos buena tierra somos tierra fértil que da fruto al ciento por uno para tu reino y para tu gloria en el nombre de jesús amén amén el señor le bendiga y le guarde y resplandezca su rostro sobre usted aleluya Del lejecitos así voltee para lo que está a su lado ah. Y gracias Señor por las ofrendas, pedimos que tú bendigas las manos, los trabajos de mis amados Señor, las fuentes de ingreso y danos sabiduría para ser buenos administradores de lo que nos has dado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga.